que me clavas, cuando dices que me amas, las quemo, las congelo, las petifico y las lanzo para que alcen el pueblo, muy, muy lejos, muy lejos del cielo. de moscas entran por mi ventana. Me traen noticias de tus celos, de tus desgracias, pero todas me las como o les escupo juego. Otras quedan pegadas en la sangre de los árboles, sufriendo muerte lenta. Pero aquí no acaba el juego. you we'll Todas ellas, moscas y chinchetas, al final son transformadas en flores verdes, en verdes flores, para así mostrarte el amor que te mereces.